Pero bueno, no te preocupes que está. Vale. Bueno, vamos a ver. Uh, sí, pues vamos a empezar la clase la charla. Más que la clase no, la charla. A ver, me habéis preguntado unas cuantas cosas. Uh, algunas son simples de explicar, ya lo veréis y tardaré muy poco sobre ello. Y hay una de bastante importante que se llama Las heridas del alma, me han preguntado. Entonces, bueno, la herida del alma me ha puesto, pero es en plural, heridas del alma. Pero antes que eso voy a quitarme de encima pues, los, tema, los tres temas que me han comentado, que a ver, que hable un poco de la grafología, la risoterapia y la quiromancia, son las tres cosas que se me han preguntado. Vamos a ver, la grafología se trata de, <ríe> iba a decir una ciencia, pero los científicos se enfadan, una técnica que, en la, con la cual se puede conocer la personalidad de alguien, ¿no? no con excesivo detalle, pero sí con una serie de cosas interesantes, a partir de cómo escribe. No tiene nada de esotérico, hay gente que se piensa que es algo místico, raro, como, yo no sé, como el tarot, y no, no tiene nada que ver con eso. Es una técnica o tecnología, o como quieras llamarlo, que se ha ido desarrollando con el tiempo a base de lo que se dice de prueba empírica, de comprobación, que es todas las personas que usan, que escriben de manera que la línea va hacia abajo, la línea de escritura va hacia abajo, tienen una tendencia a ser pesimistas, a ver las cosas mal. Los que hacen la línea hacia arriba tienen una tendencia a ser on, positivos, optimistas. Eh, eh, pongo algún ejemplo. ¿eh? Yo no soy un experto en grafología, ni mucho menos. Estudié grafología cuando era joven, pero vi que no me interesaba para profundizar demasiado en ella. Entonces, bueno, me, me, me leí un libro, aprendí un poco y lo apliqué a mí y ya está. Y lo dejé. Por lo tanto, ahora mismo ya me he olvidado de casi todo, excepto de cuatro cosas. Pero, uh, bueno, uh, que conste que se está usando porque tiene más de psicología que de misticismo, esoterismo o cosas raras, ¿vale? Es más bien como una psicología aplicada uh, a partir de los movimientos de la mano. Nosotros cuando escribimos plasmamos ahí nuestra manera de ser, pero no por alguna cosa rara, sino pura y simplemente... Porque la mano está gobernada en parte por el consciente, pero en parte, muy grande, por el inconsciente. Los microgestos, que le llaman pequeños gestos, que hacen que cuando escribas a veces te salga un tipo de letra recortada, que no está, por ejemplo, toda unida, o más profunda, o más superficial, apretas más, apretas menos... Uh, que te vaya subiendo hacia arriba la línea sin darte cuenta porque no se hace de manera consciente esto, hacia abajo, que la letra A sea de una manera o la L de otra, la F, etcétera Que las letras son diferentes, por mucho que nos hayan enseñado, antiguamente ya sabéis que se hacía de enseñar, um, ¿cómo le llaman, caligrafía. En la escuela nos enseñaban caligrafía. Creo que ahora no se hace, no estoy seguro. Hacía no, muchos años que no voy a dar. Ya no, se hace. ya no, vale. Yo me acuerdo que para mí fue una de las torturas más grandes que, que tenía en la escuela. Porque yo en ese momento no lo sabía. Pero por mi manera de ser acuaria, que no soporta que le digan lo que tiene que hacer, cuando a mí me decían que tenía que hacer una letra bien hecha, así, así, así, nunca me salía así. Entonces mi caligrafía era, bueno, horrible. Ha sido siempre horrible y hasta que lo acepté y dije, paso, lo escribo así porque me da la gana. Y entonces aparecieron los ordenadores, con lo cual ya nunca más he vuelto a escribir a mano. Yo no escribo nunca a mano, todo es escrito hoy día pues con el móvil, evidentemente, o con el ordenador. Eh, ahí la grafología ya no tiene nada que hacer, eso es una de las técnicas que se va volviendo obsoleta. Aún así, todavía se escribe, la mayoría pues, usa de cuando en cuando notas o escribe una carta o algo. vale. Pero es verdad que poco a poco, supongo que tarde o temprano, llegará un momento en que la grafología será muy poco útil. Porque hoy día, digamos que incluso la firma, la mayoría de las veces puede hacerse lo que se llama una firma digital o bien escanear la firma y adjuntarla como una imagen en un documento Word, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí, tan, ni tan siquiera la firma, que es una cosa muy importante dentro de la grafología, es demasiado útil. ¿vale? Pero aún así, todavía, todavía es útil. ¿vale? Y vale la pena si encontráis a alguien que sepa un poco de grafología porque pues os dé algunas pinceladas. Que sepáis que es eso, se basa en los micromovimientos que el inconsciente provoca cuando escribes a mano. De hecho, que conste que incluso una pintura de un pintor famoso tiene esos microgestos que hace que sea, ¿cómo se llama eso? Identificable qué pintor es el que hizo ese cuadro viendo los tipos de trazo que usa. Porque unos lo hacen más grueso, otros más, más fino, eh, etcétera. Aparte de los colores y el estilo, también eh, esos microgestos están en una pintura. Y quien dice eso, en casi cualquier cosa que hagamos con la mano. Podría ser eh, una, una artesanía hecha con las manos. ¿vale? Todo lo que hagamos con las manos tiene nuestro propio sello personal, por, por eso, porque el inconsciente se vierte ahí. ¿Vale? Entonces la grafología es eso, una, un sistema que permite conocer a la gente, insisto, no con detalles muy profundos, pero sí con cosas que, o sea, no como la astrología que te dice la vida entera, no la vida y milagros que dice, pero sí que te dice cosas muy importantes y por eso se usa a veces en asuntos judiciales, policíacos y judiciales de investigación, para saber si alguien que es un supuesto asesino dice mentira, te engaña o se inventa historias, uh, etcétera. Se puede, se usa de hecho, ¿eh? se sigue usando, se ha usado de hace día tiempo y se sigue usando porque ayuda a entenderlo. Uh, aprovechando esto, ya que como el que lo ha preguntado precisamente es alguien interesado en este tema, ¿vale? os recuerdo que el día 30, cuando hagamos la jornada de puertas abiertas, va a venir Albert Soto que él ha estudiado un poco la grafología y lo, lo aplica a la, ¿cómo se llama eso? la firma, porque la firma, bueno, es lo que os va a hablar de ello, no, no es que lo aplique y solo eso, ¿no? sino que él, para charlar de un tema muy concreto y que sea práctico, que lo podáis usar, nos va a dar algunas ideas sobre qué pasa con la firma. ¿Por qué no es bueno que uno le dé la vuelta, que estos mm, garabatos que se hacen? Cosas de ese estilo que nos pueden ayudar a cambiar un poco. Si te pero, ves... Sí, dime. No, que no sea bueno m, si es tu firma y te sale a ti hacerla así, m, no la vas a modificar porque no sí, sea sí. bueno. Hoy porque tanto, entonces sí. le quitas tu personalidad. No, no. ahora te lo explico. Un momentito, él lo explicará. Ah, él. bueno, ya lo explicará no, él. No, no, pero yo te doy uno un detalle. A ver, uh, que sepas que cuando se firma, si haces un, uno de esos garabatos sí. que, nos, que te envuelve, que sí. sepas que lo que está ocurriendo es que tú, bueno, tu inconsciente, claro, pero tú te estás encerrando. No es sí. por casualidad, no es, ay, es que yo soy así. No, no, no, no, no. Es que tu inconsciente te está encerrando. Igual que sabéis que hay, a veces que se, te, se hace un clac, clac, como dos uh, rayas. Esto es sí. una tachadura. Cuando te tachas, estás tachándote a ti misma. ¡Jolín, Eso se puede cambiar. Porque no. en realidad no es tu personalidad uh, profunda, tu esencia. No, es la personalidad que has aprendido a enseñar. En numerología le llamaríamos la expresión, el número de expresión. Curioso. ¿Cómo me enseño a los demás? Entonces, es útil saber que te estás tachando sí, sí. para decir, uy, voy a aprender a tener No otra". me tachas, sí, sí, vale, vale. vale. Pues Pero. cosas de este estilo nos las explicará Albert el día 30. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos la grafología hablada. <ríe> Sobre la risoterapia. Bueno, me han preguntado qué es la risoterapia y qué aplicación tiene. Bueno, depende. Si sois como yo soy ahora, que soy alguien que siempre se está riendo de todo. Eh, en catalán se llama reírse del amor y de, y de Kilbella, ¿no? O sea, de todo el mundo, vamos, incluyendo por, de mí mismo. Por la risoterapia a mí no es que, me que la necesite para nada. Pero es cierto que hay personas a las que les cuesta, debido a su educación, les cuesta mucho reírse. Y la risa es necesaria. La alegría interna, la risa es la que hace que aflore la energía en forma explosiva. No es mmm, algo que tenga que estar constantemente, porque si estás riéndote constantemente, seguro. Terminas encerrado en un psiquiátrico, ¿vale? No es plan. Pero sí que reír de cuando en cuando te quita las tensiones que puedas ir acumulando y te permite soltarte un poco, porque en realidad es eso, estás soltando una serie de tensiones. Y cuando cuesta que no por educación o por tu manera de ser eres demasiado triste, demasiado, demasiado serio, sí que puede ser bueno participar en un seminario de risioterapia en donde te provocan ataques de risa, para que nos entendamos, te provocan que salga la risa, ¿vale? Lo que pasa es que tienes que ir con ganas de hacerlo, porque si no vas a acabar enfadado, porque te van a hacer cosas, hacer, hacer, hacer, o sí, te van a recomendar que hagas allí con todos Cosas que son, muchas veces, lo vas a considerar ridículas, uh, patéticas, incluso si eres de los más tristes, te va a molestar. Porque, claro, te está provocando algo que no quieres hacer. Entonces, de ahí viene lo de que la risoterapia, um, hay muchas personas que tienen un cierto rechazo a ella. ¿Mm? Uh, yo me acuerdo de haber hecho un par de sesiones, pero yo me aburría, porque el, lo que digo, yo ya, yo ya río bastante desde hace muchos años. Cuando... Yo, yo he estado en un par de sesiones es en que... el bundle temps y a ver, mmm, primero es lo que tú dices, tienes ganas, debes tener ganas de hacerlo, pero claro. bueno, es evidente, si allí un conjunto de gente, 8 o 10 personas, una empieza a reír por una tontería, el otro la provoca, empiezan a decir y ahora ríete con la A, y ahora ríete con la E, pues mira, al final acabas todos en el suelo tendidos riendo como tontos, Sí. que no sabemos de qué, pero ¿sabes aquello que el diafragma se te expande? Exacto. sales como que respiras mejor, sí. y al final has estado haciendo el tonto, ¿no? Pero realmente le sienta bien al cuerpo. Yo lo he comprobado, ¿eh? A vale. ver, más que el tonto, lo que se hace es el niño. Sí, verdad, ¿no? vale, pero... pero para un adulto, para sí. un adulto, eso es hacer el tonto, claro. Sí, sí, sí. Venga. Ya un poco de edad, con un poco de edad ya ahí tirados en el suelo. Exacto, exacto. Pero sí que es no, algo no. interesante. ¿eh? Sí. Al menos yo siempre digo, una vez en la vida hay que probarlo. Yo sí. <ríe> lo recomiendo. Luego... Es que eh, pensad de que la risa, como digo, provoca que haya una especie de alegría. La alegría esa emoción es del chakra cardíaco, te abre el corazón, de ahí viene el cardíaco, ¿vale? El chakra cardíaco, por eso mm, respiras mejor, te sientes mejor, respiras mejor, como te da un alivio a la vida cotidiana para mucha gente. Entonces, por eso es una técnica que es útil en determinados casos y en la mayoría se puede probar y, bueno, si crees que lo necesitas, pues más de una vez, si no, pues una sola. Pero probadla, si podéis probarla. Siguiente cosa que se me ha preguntado y la última en de estas tres técnicas, digamos, bueno, cosas así, que es la quiromancia. A ver, hay un montón de mancias. Mancia significa adivinación. ¿Vale? Viene de la palabra, significa eso, adivinación. Entonces ahí la, la quiromancia... La cafetomancia, creo que tiene otro nombre, ¿eh? pero ahora me lo invento, lo de los pozos del café. La taromancia, del tarot, es igual, la orejomancia, debe haber, o sea, un poco de todo. Vale, uh, en cuanto a mancia, mmm, tiene muy poco sentido, realmente, por mucho que hay gente que lo usa. ¿m? Una cosa es la quiro... bueno, sí, se le... es que es igual, se llama quiromancia muchas veces a... Leerte leer la mano, ¿vale? Leerte la mano, que es las líneas y formas de la mano. Ellos dicen que te está diciendo tu futuro, cómo vas a ser, cómo vas a pasar, cómo vas a vivir. Y vosotros sabéis perfectamente que el futuro no está escrito, no existe como algo definitivo. Pero sí es cierto que se puede ver en la mano y en otras cosas, en el iris también, en el iris de... No sé, sí, creo que también existe la iridomancia o algo así, pero bueno, la, la irid... como se llame? No de mancia, sino para ver cómo está tu salud en el iris, sí se ve y funciona muy bien. Con las líneas de la mano pasa lo mismo. No son por casualidad que tenemos estas líneas y estas formas de montículos, etcétera, en la mano. No es por casualidad, tiene que ver con nuestra manera de ser, con nuestra biología, nuestra, nuestra genética... Entonces, ahí se puede ver si tu salud es fuerte o no. No se puede ver cuándo te vas a morir, que es lo que a veces te dicen. No, oh, tú tienes una vida corta. Yo, pues mira, para tener la vida corta tengo 98 años, ¿eh? por ejemplo. Y la dejas descolocada, porque en realidad no se puede adivinar. Pero sí, se puede ver, por ejemplo, que tienes una tendencia a ser muy sexual o muy poco, por ejemplo. O sea, cosas que tengan que ver con el cuerpo, se pueden ver en diferentes sitios del cuerpo, de la biología, pues en diferentes sitios del cuerpo, en la mano, en la planta del pie también, en la forma de la oreja, eh, hay muchos sitios de esos, en eh, donde se ve, aquí evidentemente no es una ciencia, es algo que se ha ido comprobando, probando, por, eh, eso, por pruebas, no ahora miro esto, a ver, esta persona es así, con mucho tiempo. Pero es muy, muy incierto. Como digo, ya para adivinar el futuro ni soñarlo, por mucho que te lo digan, ven para acá que te digo cuántos churumbeles vas a tener, pues pasa de ello, no pierdas el tiempo, ¿vale? Uh, pero aún así, um, sí que tiene una base um, biológica, uh, ¿vale? Yo, como digo, lo, como me, de joven ya os he dicho que me he metido en muchos sitios, he aprendido un poco de todo. También estudié un tratado de quiromancia, uh, ¿vale? Pero... También vi que no era útil realmente para mí y lo dejé. No, o sea, dejé de estudiar y profundizar en ello cuando ya tenía unas nociones. A partir de aquí, pues nada más. Ya no, esto. ¿Qué os interesa? ¿Que podéis mirar algún libro? Sí, sí, sí, sí, sí, os atrae, ¿por qué no? El conocimiento, yo siempre digo que el conocimiento es bueno y por lo tanto, conocer un poco sobre eso, sí. No os, volv no os volváis fanáticos de ello, evidentemente, pero sí que podéis entender un poco. Antes os diría, mmm, esto, eh, practica la risoterapia un poco más y si quieres un poco la grafología ¿no? de estas tres que estoy hablando, pues sería la más mmm, casi útil y práctica. Si escribís, vale, si todavía escribís, si hacéis como yo que escribo, escribo en el ordenador y a mano, no, pues mmm, no, no te va a servir eso de la grafología. Pero si no, sí. Bueno, ya tenemos hablado estos tres temas. Si queréis preguntar algo, lo decís. ¿eh? Ya recordáis, podéis hablar o preguntar. Y ahora uh, tengo que hablar de un tema que es un poco complicado porque se mezcla una realidad con un, un equívoco muy importante. Las heridas del alma. Vamos a ver cómo lo explico. Primero de todo, quiero decir que la palabra, la frase herida o heridas del alma, es falsa totalmente, está equivocada, es como, cómo te diría yo, um, a ver si se me ocurre un ejemplo, para decir todos los clubes de fútbol famosos, como el Barça, el Madrid, etcétera, no les interesa el dinero. ¿Os lo creeríais vosotros? ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que han sido montados como negocio. ¿Vale? Y se mantienen, quiero decir, como negocio. O decir, todas las empresas son ONGs. <risa> no, ¿vale? Bien, pues ahora entenderéis el porqué. A ver, uh, esto que ahora voy a explicar a vosotros, ya os lo he explicado un montón de veces, creo, por eso voy a intentar resumirlo, pero os recuerdo que el ser humano tiene un cuerpo por cada uno de los niveles... ...que existen en el sistema... ...bueno, en el universo... ...sabéis que el universo tiene... ...o al menos por etiqueta... ...por, por expresarlo de alguna manera... ...tiene siete niveles... ...siete planos... Mmm, ...que su vibración cada vez es superior... ...mayor... ...la vibración más densa, más quieta, más parada... ...es el plano físico denso... ...nuestro físico, el mundo físico... ...que es el que realmente conocemos de verdad... ...el único que palpamos claramente... Pues es el plano físico, el más denso. Luego existe el plano astral o emocional, sería lo mismo en cuanto a, a, a lo que nos referimos. Es donde están las emociones. Nuestras emociones están hechas de materia emocional. Luego está el plano mental, no os preocupéis que no los voy a decir todos, solamente luego el plano mental es donde están nuestros pensamientos, es, cada uno de nuestros pensamientos es materia del plano mental. Bien, y por último, de los que hablo ahora, hay más, del el cuarto plano sería el plano del alma. Para que nos entendamos resumidamente, el alma es un ser espiritual, una energía espiritual por encima de la mente. Su vibración es suficientemente alta como para que el ser humano normalmente no tenga ni repajolera idea de que existe. ¿vale? No, se, nos, no nos enteramos de que existe el alma. En los dibujos los solemos poner así, como si la energía, bueno, los planos estuvieran uno encima de otro. Eso también es falso, no es verdad. Todo permea a todo. Aquí mismo está el mundo físico, el mundo astral, el mundo mental. Podríamos entenderlo quizás como metáfora, ayuda un poco. Si te imaginas una piedra pómez, ¿verdad? Esas piedras que tienen muchos agujeros, están hechas de lava, un tipo de lava, piedra pómez. ¿Lo habéis usado quizás para quitaros, rasgaros el pie o el cutis? Vale, pues uh, la piedra pómez, si la pones dentro de un recipiente con agua, en el mismo sitio habrá piedra, vale, aire, porque hay burbujas de aire dentro de, esas, de esos agujeros, y agua. Todo está en el mismo sitio, no está la piedra abajo, el, el aire aquí y el agua arriba, o al revés, ¿vale? No, no están separados pues nuestros cuerpos también. Están todos en el mismo sitio, los siete niveles. Pero sí que la vibración energética es superior y hace que unos se vean, otros no. Y están, bueno, así. Vale. Hay que explicar eso porque cuando se habla del alma hay una confusión enorme que viene de hace, de hace miles de años. A ver, en la propia Biblia, Digo esto porque es el libro sagrado de aquí, de Occidente, pero en los Vedas y en cualquier libro sagrado antiguo se suele hablar de lo material, el mundo material y el mundo espiritual. No entran en detalles de si hay siete planos de que si esto, que si lo otro, no. La, lo de este mundo y lo espiritual, lo del mundo espiritual, y hasta Entonces, todo lo que pase del mundo físico se consideraba espiritual. Y ahí es donde, cuando empezaron a hablar en esos escritos, y otra gente luego, más adelante, del alma, que es algo espiritual, que está por encima de la personalidad, como os acabo de decir, la personalidad sería el cuerpo físico, emocional y mental, cuando hablaban de, de, del alma, pues para ellos era cualquier cosa que estuviera por encima, o sea, el mundo astral, nuestro cuerpo astral, el mundo astral o emocional, para ellos el cuerpo astral era el alma. Le llamaban alma, lo asimilaban al alma, no porque lo creyeran los verdaderos sabios, pero sí la gente normal que había oído de que había algo ahí que es el cuerpo astral en el cual nos vamos cuando dormimos y todo eso, y hacemos viajes astrales, pues como es algo que no es físico, es espiritual, pues es, es el alma, ya está. O sea, hay ese malentendido, había ese malentendido, y hoy día todavía hay mucha gente ignorante de este tema que se cree que saben, pero que lo usan. Hay frases hechas que lo demuestran, que se usan mucho en nuestro hablar cotidiano. Me duele el alma, ¿verdad? De hecho hay una canción que ahora me viene a la cabeza que dice eso. Me duele el alma, me has hecho daño en el alma. Te quiero con el alma. Hay muchas veces que se usa esa frase y en realidad se está hablando de emociones. Estoy herido en mi alma. ¿Por qué? Porque en realidad me has herido mis emociones. Te quiero con el alma. Te estoy deseando tanto emocionalmente, porque me he enamorado de ti, por ejemplo, que uso esa expresión, que queda muy bonita. Vale, de acuerdo. Romántica, si quieres. Perfecto. Pero en realidad es falsa. No es con el alma. Lo que pasa es que, ¿verdad que quedaría raro decir a tu amante? Te quiero con mi cuerpo astral. <risa> Un poco romántico, la verdad. Lo entiendo que se siga usando, ¿vale? Lo del alma. Pero que conste que en realidad es eso. Te quiero con mis emociones, con mi, con mi, con mi cuerpo astral. Ya está. Pero vamos, <risa> hasta que no se encuentre otro nombre, se usa eso del alma. Bien. Por lo tanto... Por eso quería que quedara claro que cuando se habla de heridas del alma, no tiene nada que ver con el alma. El alma no puede ser herida por nada de este mundo. El alma no es la que encarna, ¿eh? que conste. El alma está ahí arriba. El alma es nuestro verdadero ser. Yo, yo realmente soy mi alma, el alma. Solo que esta alma quiere nacer en esta tierra para aprender. Y para aprender tiene que ir a un rentacar y alquilar un coche por para poder moverse por este mundo y ese coche nosotros le llamamos personalidad crea un cuerpo físico con una emo con un cuerpo emocional y un cuerpo mental esta personalidad es ese yo el que yo pienso ay mira yo soy así no sé si tiene un cuerpo físico más o menos bonito, <ríe> un cuerpo emocional con unas emociones más o menos tranquilas y un cuerpo mental con una inteligencia mmm, como la tenga, da igual, ¿vale? Entonces, este soy yo, Josep Bernard, que nació en esta vida, en esta, en esta tierra, ahora, en este tiempo, y luego se morirá y desaparecerá, qué quedará el alma. Pero él está ahí arriba, Sigue ahí arriba, mientras yo estoy aquí abajo pencando, trabajando, ella se lo mira en plan, capataz, tú, haz esto, tú, haz lo otro. Está ahí arriba, y ella nunca, nunca, nunca puede ser manchada, herida, molestada por nada de este mundo. Este mundo le interesa para aprender, y punto. Puede ser que se pueda... No, es que no se puede ni enfadar, iba a decir enfadar porque no quieres aprender la personalidad, sí. Pero es que ni eso, no se puede ni enfadar, no existe negatividad en el alma. Por lo tanto, herida del alma, olvidaros. Cuando alguien te dice eso significa no ha entendido nada del esoterismo, no sabe nada del esoterismo, que no significa que no sea una persona que sepa mucho, ¿eh? puede saber mucho de ese tema, pero eso es pura psicología. Nada de esoterismo, nada de espiritualidad, y si lo mezclan, pues entonces van a tener un pastiche enorme. Pero entonces se van a confundir y van a confundir a la persona a la que lo explican. Pero ahora se ha puesto de moda. Y como en Internet hay montones de gente que se han arrogado el título de saber, pues yo sé mucho, y hablan de las heridas del alma. Que yo sí quiero hablar de ellas un poco, ¿eh? no os penséis, no estoy escaqueándome ni mucho menos. Porque son importantes, pero no en cuanto, por eso primero quería sentar las bases, nada que ver con el alma, no son heridas del alma. ¿Vale? Bien, una vez ya sentada esta base de que estamos hablando de heridas emocionales, la segunda cosa es decir, eso ya lo ha explicado la psicología hace tiempo, se llaman traumas. Es el nombre que seguro que habéis oído muchas veces que se usa en psicología y también en esoterismo. Claro que lo usamos porque no necesitamos inventar nuevas palabras para... Algo que ya se conoce, pero como ya sabéis que hoy día lo que interesa es uh, conseguir clics en, en el Facebook, en el TikTok o en YouTube, da igual, y esos clics requieren que llames la atención. Entonces, si tú hablas de traumas, yo me acuerdo cuando era más joven, no había internet, pero sí que había libros, revistas, etcétera. Y cuando veías trauma, palabra trauma, y en medio, en un artículo, o oh, lo leíamos con avidez. Uy, los traumas. Porque empezó a hablar de ello bueno, los inventores de la, de la psicología, ¿no? que serían el Jung y el, y el Freud. Y a partir de ahí empezaron a, a moverse y a explicar de eso. Trauma es cualquier situación en la que te has quedado bloqueado por un dolor emocional. Provocado por cualquier cosa que, te lo, que sea suficientemente fuerte. Tú ves morir a alguien delante de ti si eres un niño, esas violencias de género que ahora están pasando bastante, ¿no? Bueno, no, siempre han pasado, pero es igual. Eh, quiero decir que sale mucho con las noticias. Si un niño, una niña pequeño ve eso, queda traumatizado, claro, está viendo algo que no entra en su mente, no está preparado para entender la muerte, ni mucho menos la violencia de alguien de quien no te esperas, etcétera, etcétera. Y eso bloquea las emociones de esa persona y se queda en el inconsciente. Es como si se ge generara una cápsula, bueno, aparte, pero puede haber entrado lo que se dice en shock, ¿vale? Pero eso es actual, de, de, en ese momento me refiero. Cuando esos logran salir de ahí, queda un trauma en el inconsciente y eso genera que el inconsciente, que es en realidad el que nos mueve que mueve los hilos por detrás de toda nuestra vida, hasta que lo vamos haciendo consciente, pues, lógicamente, provoca que tengamos reacciones, digamos, equivocadas, que nos, den, que nos causan problemas. Esos traumas son importantes, claro, ¿vale? Pero que quede claro que no tiene nada que ver con el alma. ¿eh? Simplemente es un problema emocional que viene de un, una historia traumática con alguien. Prácticamente siempre es con alguien, o sea, una relación emocional uh, problemática, pues, pues con padres, con hijos, con lo que sea, da igual, ¿vale? Y yo lo que he visto, al buscar un poco de información sobre los que hablan de las heridas del alma, he visto que hablan de siete, algunos hablan de que hay cinco heridas del alma, que son las más importantes, otros hablan de, de, de siete, de cinco, de siete, de seis, hay diferentes. Yo me he apuntado algunas, eh, para hablar de ellas de, de todo esto un poco, Dicen que la traición es una posible herida del alma, que alguien te ha traicionado. La indiferencia, curiosamente, el rechazo, la injusticia, el abandono, la humillación. Fijaos que todo eso son, evidentemente, emociones negativas, bueno, acciones negativas de alguien hacia nosotros. Cuando somos mayores, adultos, más o menos, nos puede molestar mucho alguna de estas actuaciones hacia nosotros, pero raramente se llamarán traumas o, oh, en el nuevo, <risas> manera de la nueva manera de hablar eh, internetil, herida del alma. ¿vale? Esas traumas, de pequeño sí, quedan traumas, traumados las personas, de mayor no, ese mayor... Depende de cada persona, ¿vale? A partir de los 13 años, eh, puede, cuanto más joven, más fuerte queda como trauma, cuanto más adulto es la persona, y al adulto me refería mentalmente, pues menos trauma es, molesto igual quizás, pero no como un trauma que te domina el resto de la vida hasta que lo solucionas. Trauma sería esa la definición, un problema, un bloqueo, pero que hasta que no lo solucionas se queda ahí dentro, en tu inconsciente, bloqueándote y causándote problemas en tu vida. Vale. Si alguien te ha traicionado de mayor, te cabrea, claro, lógico, pero digamos que aprendes a vivir con ello y ya está, no a no acercarte a esa persona. Uh, si alguien te, es te hace indiferencia hacia ti te puede ofender, pero pasas de ello, lo mismo, el rechazo, la injusticia, te cabrearás, lógico. El abandono, de mayor aparte que sea la pareja, no suele haber <risa> sensación de abandono. La humillación, esto sí, cualquier jefe, cualquier persona un poco que tenga autoridad sobre ti te puede humillar. Pero todo eso, cuando lo vives de pequeño, no tenemos herramientas para uh, sobrevivir a ello. para, so para Sí, o sea, la palabra es esa, para sobrevivir a ello. Entonces, por suerte, tenemos un mecanismo de encapsulación, que a eso le llamamos trauma que en realidad causa problemas, claro que sí, pero a cambio de protegernos. Un trauma es una herramienta que tiene el inconsciente para proteger nuestra supervivencia, para no reventar, para no, bueno, eso, quedarse catatónico, que a veces pasa, ¿vale? Entonces, ya no puedo moverme, me quedo bloqueado del todo. Pues lo encapsulo, encapsulo ese dolor, esa emoción negativa y lo dejo dentro del inconsciente. Al menos puedo seguir viviendo. Con, de cuando en cuando, como eso está ahí debajo, provoca reacciones cada vez que ocurre algo que me lo recuerda. Aunque no sea igual, ¿eh? que me lo recuerde un poco, ¡prum! sale eso que está ahí encapsulado y me provoca algún problema de reacción normalmente negativa, equivocada, etc. Pero el resto de la vida sigue encapsulado. Entonces que sepáis que los traumas, tal como estoy explicándoos, en realidad es una herramienta positiva que tenemos para sobrevivir, pero momentánea, hasta que somos suficientemente maduros para enfrentarnos a ello y solucionarlo. Y eso es lo que tenemos que hacer, evidentemente hay que intentar evitar traumatizar a nadie, ¿vale? Eso creo que es evidente, no hace falta decirlo. Si tenemos, tratamos con niños, tenemos hijos o nietos, o tratamos con niños, ¿vale? Por la razón que sea, uh, cuanto más pequeños son, con más algodones los tenemos que tratar, o sea, con más cuidado, porque les podemos crear un trauma. Y eso entonces, ya os podéis imaginar, que crea bastante karma, ¿vale? ¿Vale? Crea karma, lo que significa es si yo le he creado un trauma a un niño, esto a mí me lo deberán hacer. Fijaos, ahí está la explicación muchas veces del por qué a según qué persona se las traumatiza. No es porque sí, no es porque hay la gente, es que hay, hay gente muy mala. Sí, claro, hay gente mala, claro. Pero hay poca, en realidad, que quiera hacer daño a un niño. Y eso lo podéis lo podéis haber comprobado. Realmente, que quieran hacer daño a un bebé o a un niño, hay poquísima gente. Pero, en cambio, que se le traumatice, ¡buah! Así de veces. Los padres mismos, sin querer directamente, traumatizan a sus hijos. ¿Vale? E incluso nosotros, quizás, lo hemos provocado alguna vez, algún trauma, quizás pequeño, ojalá. ¿Vale? Entonces... Pero eso crea, genera karma, quieras o no. Entonces, en la próxima vida, alguien nos traumatizará para que aprendamos que eso no lo tenemos que hacer. Y eso puede provocar una cadena que no termina. Yo te traumatizo a ti, tú en la siguiente me traumatizas a mí y yo, como me he cabreado, pues te vuelvo a traumatizar a ti y eso no se termina nunca hasta que se aprende a perdonar. ¿Vale? Fijaos que al final llegamos a lo de siempre. Da igual que sea un trauma o un bofetón físico, punto, ¿vale? Que siempre hay que aprender a perdonar, no a esperar a que el otro entienda que eso no hay que hacerlo, eso es cosa suya. Si a mí, mi padre, por ejemplo, me traumatizó, por suerte no es cierto, vale, pues no se trata de que yo y en, se, en plan venganza devolvérselo, ni tan siquiera que piensen, vale, ya se lo devolverán, el universo ya le, le dará su karma. Olvídate, aprende a lo que se dice más de una vez y que yo os vuelvo a repetir, aprende a perdonar, porque cualquier daño que alguien te haya hecho siempre es por ignorancia. Y al decir ignorancia no me no me refiero a que no se ha dado cuenta. Bueno, muchas veces no se han dado cuenta, pero no me refiero a eso. Porque hay personas que sí que te lo hacen queriendo. Sí, vale, pero siguen siendo unos ignorantes. El ejemplo que pongo muchas veces es un niño muy pequeño que está jugando. Y se acerca y jugando, jugando, ¡bum!, te da una patada. Y se pone a reír. Y justo te ha dado en el, en el tobillo, allí que duele donde más duele. Y tienes una gana de dar unos rebofetones de, de los gordos, pero si piensas, vale, si eres capaz de pensar en medio de ese dolor, te darás cuenta de que es un niño. Como tal, todavía no ha entendido que eso duele. Antiguamente, pues muy fácil, aprendes pues, por la ley del talión. Tú me has dado una patada, yo te doy una, otra patada. Y así te enteras de que eso no hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque te duele, no porque esté castigado, porque sea pecado, porque te duele, ¿verdad? No, pues si te duele a ti, a mí también me duele, no lo hagas, ni a mí ni a nadie. Pero eso es una, Esto ya se dejó atrás cuando empezó el cristianismo, donde se nos enseñó que no hay que devolver el daño que se nos ha hecho. Vale, y eso cuesta un poco, pero si lo reflexionáis, os daréis cuenta de que todo el mundo, incluso la persona más... Bueno, más malvada que te puedas imaginar, es por falta de crecimiento espiritual. Siempre. Es porque todavía está en párvulos dentro de la evolución humana. Es alguien que hay que protegerse de él, evidentemente, evitar que vuelva a hacerlo si se puede, evidentemente, pero nunca guardar rencor, porque es un niño realmente, un infante. Entonces, si lo analizas así, te podrás dar cuenta como que si tu padre abusó de ti te dio un par de bofetadas cuando no debía, por ejemplo, o te dejó, o sentiste abandono, humillación. Eso también hay muchos padres que lo hacen, ¿no? Humillan, ¿no? Es que tú no sirves de nada, etcétera Y eso crea un, un trauma. Vale, cuando somos pequeños no podemos solucionarlo, pero de mayores, si logramos recuperar la, el conocimiento de que tenemos un trauma en eso... Podemos usar el perdón. Si quieres hay técnicas que te ayudan, recordáis eso del oponopono y todo eso, pero en el fondo el resultado siempre es el mismo, tienes que aprender a perdonar cualquier trauma que te hayan hecho. Ahí es donde te ayuda mucho la astrología. No en perdonar, la astrología no sirve para perdonar, sino para saber dónde tienes tus traumas. Si en aprovecho para decirlo, si en la casa 1 de tu carta natal, la casa 1, o la 2, hay algún planeta con líneas rojas, cuadraturas u oposiciones, ahí, en el momento en que el punto de la edad pasaba por ahí, y eso es muy fácil de calcular, los que sabéis algo de astrología del método Hoover, pues ahí hubo un trauma. Seguro. El que sea, dependerá del planeta, el signo, los aspectos que tiene, etcétera Pero ahí hay un trauma. Seguro. Entonces, estudiando eso, puedes llegar a ver ¿A qué se refiere? ¿Qué tipo de trauma? Un enfado, un abandono, una indiferencia, una traición, un rechazo, cualquier de esas cosas. Una vez lo sabes, sabes que tienes que aprender a perdonar y a quitarte eso de encima. Y ahí es donde te puede ayudar también según qué tránsitos, bueno, el punto de la edad por donde pasa, etcétera. Puedes irlo trabajando psicológicamente dentro de ti hasta que finalmente es verdad. Te das cuenta de que ya no tienes rencor. Y que ese, eso que te causaba problemas ya no te lo causa. Esa es una manera de solucionar el, los traumas, que también puedes ir a psicólogos, evidentemente. El trauma es algo psicológico y puedes ir a un psicólogo. O, anda que no hay métodos, ¿vale? Puede haber algún trauma que, para el que te puede ayudar, seguro, también las constelaciones familiares. Fijaos que todo esto estoy hablando de algo emocional. No estoy hablando de algo mental. Cuando eras niño la mente funcionaba poco, funcionaba al ralentí. Lo que funcionaba era el cuerpo físico y las emociones. Hasta los 14 años las emociones están moviéndose, aprendiendo, creciendo, madurando. Por eso es, estás lábil, que se le llama, que es vulnerable. A partir de los 14 también se nos puede hacer daño. Pero entonces ya estamos empezando a trabajar con la mente. Por eso podemos entender. este tío, gilipollas. <ríe> y entonces ya no te queda traumatizado. O puedes entender muchas cosas. Y además tienes herramientas para huir de esa historia. Antes no. Entonces por eso es algo emocional. Los traumas o eso que decíamos, que no está bien, pero que vale, se puede decir así, herida del alma, pues uh, vienen se manifiestan en esa edad, se manifiestan en esa edad hasta los 14 aproximadamente, y luego nos van trabajando durante el resto de nuestra vida hasta que lo quitamos, hasta que aprendemos a solucionar esa historia nuestra, ese bloqueo, y perdonar. A ver, se puede solucionar hasta cierto punto sin perdonar, pero en realidad no lo terminas. Si no perdonas, no se termina, no se corta. La ligazón que se ha hecho. Cuando hay un trauma de estos, uh, queda como un cordón umbilical que une a la persona, la víctima, con el verdugo. Eso siempre ocurre. Cuando hay un problema así, uh, quedan atados emocionalmente por un cordón umbilical. Y eso continuará en la siguiente vida. ¿Qué es lo que os decía? Entonces se invierten los términos y yo voy a ser el verdugo, Ahora he sido la víctima, en la próxima ser el verdugo, y en la próxima otra vez víctima, y en la próxima verdugo, hasta que se perdona. El momento del perdón se quema ese cordón umbilical y se acabó. Te liberas de esa persona, con lo cual no significa que ella haya aprendido la lección y no... ya no vuelva a hacerlo, pero sí que a ti ya no te volverá a ver ya no te volverá a hacerlo, ni, podré, ni te volverás a encontrar con ella. En otras vidas seguirá su vida y si no ha aprendido, pues seguirá siendo el idiota con otras personas, ¿vale? Hasta que lo aprenda, tarde o temprano. Pero de eso no tenemos que ocuparnos, nosotros solo de lo nuestro. Ay, perdón. Vale, la pregunta que se me hacía también tenía que ver si esto viene de no sé dónde, si eso forma parte del karma o... Sí, espérate que miro la frase, tal como me la ha preguntado, para no equivocarme. Ah... Sí, soy yo. Ah, He sido vale. yo, yo sé. Ah, vale. Pero ¿sabes por qué? Para que lo sepan también los demás. Eh, lo de la herida del alma es porque me echaron la carta sin querer la mujer, porque no digo que lo hiciera puesta. no. O sea... Pero el trauma me lo causó porque <ríe> me dijo que, eh, que tenía herida en el alma... Yeah. que tenía el Quirón, que ya sé quién es el planeta, porque no sabía ni lo que era, sí, sí. que venía de otro planeta y lo tenía en la casa uno. Y claro, sé, sé todo lo que has dicho, es verdad. Cuando eres pequeño te causan un montón de traumas, lo hacen sin querer. Cuando ya perdonas es cuando ya te das cuenta de que pues todo. Porque te he estudiado el curso de esoterismo y todo y ah, que me ah. ha venido genial. Pero hay... es para que lo sepan los demás, que yo, es que me dijo que tenía herida en el alma, y yo, pero ¿qué heridas tengo en el alma? Digo, <risa> si el alma no se toca, o sea, el alma no, no está ahí por lo que he estudiado y de todo, entonces quería que tú me lo volvieses para yo interpretarlo, para, para yo decir, es esto, porque sé por lo que viene. Exacto, perdona, tú tienes, me has dicho Plutón en la casa 1. Ah, no, Quirón, vale. ¿Tienes Quirón, algo? que no sé, heridas, en el, me dijo Quirón, que tenía heridas en el, al, en el alma, Sí, sí. que había llevado una cruz toda mi vida, que es verdad, pero bueno. Me y parece es que, más. que todo el mundo ha eh, llevado una cruz. La, sí, todo el mundo, todo. Y, ah. que, y era la casa uno, que sé por qué, que sí, es claro. por... Es eh, que no estudio astrología, pero... Vale, una curiosidad, ¿en la casa uno tienes algún planeta...? O, ¿O en la 2? Es que yo, como no, lo que he ido estudiando yo en la 1, tengo todo en la 1 tengo a Mercurio Retrógadro. Me dijo a ver cómo era. Bueno, tranquila, era sí, simplemente porque era, eh, yo el Quirón no lo uso. Era el Quirón. Ah, sí, pero el Quirón es un, un elemento que los, del los que usamos el método Hoover no queremos usarlo. Porque se encuentra Kilosens. la información sin necesidad de él. Y eso lo que hace es precisamente hablar de este tipo de temas con los cuales, en realidad, un astrólogo te puede traumatizar. Eso es lo que me hizo, es lo que hizo, es lo que hizo. Porque es que yo me he estado años diciendo, sí que es verdad, en mi vida, digo, sí que es verdad que he estado muy perdida en eso. Y por eso lo preguntaba. Sí, sí, bien hecho. Ya, te, ya ves que es una, un, un tema interesante e importante de aclarar, ¿vale? Que sí, que tenemos problemas todos o que podemos tener, claro que sí. Eso también es lo que quería, para terminar, hablar de respecto a esto, a los traumas, de las heridas. Es que, ay, es, me cuesta también explicarlo claramente. Antiguamente, y me, al decir antiguo me refiero a mí, ¿eh? dinosaurico, <risa> o sea, cuando yo era joven, si tenías un problema... Uh, tenías que solucionarlo y punto no podías claro. ir llorando al gobierno o a quien sea no y decir Ay, hay, una, hay un grupo de, de apoyo y de ayuda para los que tenemos eh, el pelo demasiado largo pero es, hoy día cada vez que hay un problema que alguien tiene un problema por la razón que sea se busca que otros te lo solucionen me apunto a un tema, a ver cualquiera la, uh, hay asociación de padres divorciados, asociación de madres divorciadas, asociación de madres divorciadas con uh, ¿cómo se llama eso? con violencia uh, es que hay de todo en el cual la gente se reúne en esos sitios a llorar su trauma en realidad raramente se solucionan, que conste que se puede ¿eh? pero me refiero que en realidad la gente no va a que le solucionen los problemas Sino a llorar su trauma o su problema, el que sea. Y buscar soluciones. A veces también a mí me lo preguntan bastante, tanto en el, en el canal de YouTube, en los comentarios de los vídeos, como en charlas, etcétera. Me preguntan, ¿y eso cómo lo soluciono? La última que me preguntaron que era ¿Cómo puedo encontrar así? ¿Cómo puedo encontrar la paz interior? Dame una técnica. Yo eh, todavía me parece que no lo he contestado, aprovecho para contestarlo ahora. No existe ninguna técnica para tener más fácil la paz interior. Existe tu voluntad. Deja de querer pelearte o de reaccionar a todo lo que viene y verás cómo tienes paz. Y, que, y esto ahora lo digo por decir, pero cualquier cosa. Me han traicionado. Fijaos, ahora ya lo estoy hablando ya no como niño que ahí te traumatiza porque no tienes herramientas, y eso que estoy diciendo no se puede entender en ese momento. Ahora cualquiera de vosotros puede entender cuando te digo la indiferencia como herida del alma, es que me han hecho, o sea, se han mostrado muy indiferentes y eso me ha ofendido. ¿Ves? Ahora habrá un grupo de gente que te intentará apoyar y si sí, te entendemos, ven para acá, que entre todos, que todos hemos sufrido la indiferencia, nos uniremos y nos ayudaremos. A la mierda, lo siento. Eres un orgulloso y por eso te, has, te molesta la indiferencia. Y hay que arreglar eso, ese orgullo. Qué mal son, ¿eh? Suena dicho así como lo he dicho yo ahora. Pero es real. Los problemas que tenemos son problemas emocionales que tenemos que solucionar y no huir de él. No es escapar de ese problema distrayéndonos o que otros nos ayuden a quitarlo. Tienes que tú... Esto estoy hablando a las personas que estáis en el crecimiento espiritual, ¿eh? Que conste. En el crecimiento, en el camino común que llamamos, es otra historia, y ahí te, tiene que, te puede ayudar un psicólogo, por ejemplo porque no te va a decir esto que te acabo de decir yo, pero en el esoterismo, en el crecimiento espiritual, tenemos que solucionar nosotros los problemas, que encontremos a alguien que nos apoye y nos ayude, vale, sí, de acuerdo, no digo que no, puede ir muy bien, y a veces la cosa es tan dura que, vale, que no hay otra solución, de acuerdo, pero aún así, aún así, este ejemplo que os pongo... Si me ha molestado que alguien se haya comportado indiferentemente y eso me ha, me ha provocado un semitrauma, ya no es un trauma porque soy adulto, pero aún así me molesta, la solución no está en buscar que alguien te diga cómo hacerlo. La solución está en darte cuenta de dónde está el por qué. Hay que buscar el por qué me molesta esa indiferencia y la resolución, ya lo verás, siempre es por lo mismo. No me da la suficiente importancia. Eso es indiferencia. ¿Y qué importancia tengo yo? Eso es algo del ego. Eso es orgullo. Por lo tanto, el problema no está en la persona que me ha provocado eso o que me ha hecho eso, se ha comportado así, sino en mí tengo que arreglar el orgullo. El rechazo es lo mismo. ¿Alguien me ha rechazado? Vale, muy bien. Él tiene, La otra persona tiene derecho a estar conmigo o a no estar. Tiene de, de, de, libertad, ¿verdad? No, pero es que me ha rechazado y no sé qué, yo me siento eso, ofendido, dolido. ¡Eso es orgullo! Y quien dice eso, casi todo, lo que, eso que llaman heridas, vale tienen que ver con un fallo personal, al, no, fallo no sería la palabra, con una falta de desarrollo personal. Cuando tú vas mejorando, vas creciendo espiritualmente, llega un momento... En que tienes, y eso os lo he dicho muchas veces, paz interior. Pero la paz no se consigue con ninguna técnica. La paz no se consigue saltándote etapas, uh, acelerando el... No, la paz se consigue cuando te das cuenta que tienes desapego. No te apegas a tu orgullo, a tu figura, a tu imagen, a nada de eso. Si yo no tengo o a mí me patina la imagen que tenga hacia los demás, no le doy importancia. Si alguien dice, ¡ay, mira, el maestrillo que se cree un gurú! No me la han a decir, pero se han acercado alguna vez. Pues, ¡oh, no, no me voy a ofender! ¿Para qué? Esa es la imagen que... Bueno, entonces me voy a mirar, en todo caso, a mí, y, ¿yo estoy dando esa imagen? Oh, yo pensaba que no. Entonces lo voy a cotejar con otras personas, pero no para, no, no para ver si es verdad. Si veo que otros dicen, sí, sí, es que tú vas de gurú, me lo tengo que arreglar. Yo, y si no es así, sino que la mayoría dice no, ah, bueno, pues es esa persona que ha visto eso por su propia historia, me está mirando con sus gafas y ya está. No me va a molestar para nada, no me va a hacer daño, seguiré con mi paz interna. Y quien dice eso, cualquiera de las heridas que nos joroban tanto, Hoy día todo el mundo está vulnerable emocionalmente. Que si no me quieren, que si me abandonan, que si me dejan, que si me traicionan, que si me humillan, que... Ellos no hacen nada importante realmente. Eres tú que decides ponerle la etiqueta de esa herida. Y como me siento herido, entonces pues ya empezamos con la historia. Resultado, cada vez que alguien te hiere y tú lo vives como una herida... Acabas de coger ese cordón umbilical que os he dicho. Acabo de crearme alguien con el cual tengo que pasar cuentas en la siguiente vida. De una manera o de otra, pero me acabo de quedar atado a volver a encarnar por narices. Por narices. No se puede liberarse uno de las encarnaciones hasta que no tiene ninguna atadura. Por lo tanto, desapego. Hasta que no tengas todo el desapego posible... Vas a seguir encarnando para responder esos karmas, porque eso es el karma. Una atadura con alguien que te tiene que devolver algo que tú le has hecho o tú devolverle algo que él te ha hecho, de alguna manera. Si tú, para ti, tú todo es desapego, de manera que lo disfrutas, vives. Otra gente, otras personas se imaginan siempre, el desapego es que no disfruto de nada. No, tú puedes disfrutar de todo, solo que sin apego. O sea, si lo tengo, lo disfruto. Si no lo tengo, disfruto igual, de otra manera, y ya está. Darte igual, todo te patina, pero no en el sentido de no, yo no quiero nada o nadie, no, no, no, no, yo disfruto de todo y de todas las relaciones que pueda tener, de todas las maneras posibles y de la comida y de todo, pero sin apego, de manera que si eso desaparece por alguna razón, pues yo sigo exactamente igual de feliz. Cuando haces esto, no hay apego, no hay ataduras que te en, obliguen a encarnar. Y puede que todavía te quede alguna cosa, lógicamente, pero cada vez estás más cerca del final de las encarnaciones y a la vez de entender la energía crística, la energía del yo superior, la energía esa que te da la iniciación. Dilo como quieras. Si nos centramos en esas heridas y si alguien te lo dice, pues di eso que te he dicho yo, a tomar viento, pasa totalmente de esa persona porque te está intentando programar sin querer, ¿eh? Y a lo mejor incluso con buena intención, ¿de acuerdo? Sí, pero es que no cuenta la intención ahí. Si cuenta tu resultado, lo que a ti te hace. Si tú le haces caso, la hemos pifiado. Las heridas son problemas emocionales que dependen de nosotros de solucionarlas. Ahora o en la siguiente vida. Entonces, como trabajo para vosotros, <ríe> en casa, deberes en casa, es en relajación, meditación, descanso, contemplación, para poder dedicarse tranquilamente a pensar, sin distracciones, ver repasando tu vida y, sobre todo, de, la de niño, ¿eh? la de pequeño, todo lo que recuerdes, no sé, sea, si eres como yo, que no recuerdo el día anterior, imagínate tú años anteriores, pero bueno, si puedes recordar o que alguien te diga, a ti te pasó eso cuando eras pequeño, un padre, una madre, un hermano, yo qué sé, ¿no? Vale, pues... Uh, para encontrar qué es lo que te molesta, qué es lo que te duele. No, oh, es que mi madre no me hacía caso. Vale, ahí hay una historia. O oh, es que mi padre estaba siempre con mi hermana y mi hermana le, la quería mucho y a mí no. Yo qué sé, cosas de ese estilo. Y luego puedes ir adelantando cuando eras mayor, ya un poco más mayor en la escuela. Es que todo el mundo, y eso sí que yo lo he vivido, me llamaba gordito. A ver, que conste que lo normal es que me llamaran así, porque yo era una bola. O sea, que era gordito, coño. Ay, perdón. Pero en ese momento me dolía. <risa> vale. Entonces, vale, a ver, todavía me duele. Todavía siento algo cuando me imagino esa situación. Si ya veo que, bueno, es un, una información que tengo en la mente, pero no me remueve emocionalmente, ya lo he solucionado. Vale, pase, pasemos a lo siguiente. Esto es un trabajo que puede necesitar mucho tiempo pero que os puede ir limpiando, de manera que cuando os vayáis al otro barrio, os vayáis con muy poco peso o con menos peso. Y si hay algo que sí que te molesta, ahí entonces tienes que hacer algún tipo de trabajo. Yo, como siempre, recomiendo, pues partiendo de eso, una consulta astrológica donde se incida a ver esto en qué se ve. ¿En qué momento pasó, por ejemplo? ¿Y qué tipo de planetas estaban implicados para ver ahora cómo los vivo, etcétera? ¿vale? Y a partir de ahí viene tu trabajo personal. Por un lado el perdonar, esto siempre es básico. Al otro y a ti, perdonar a la otra persona y a ti también. Y luego, uh, a ver, ¿cómo entiendo yo la energía de ese planeta? Que a lo mejor lo entiendo muy mal, ¿vale? Entonces a lo mejor es que lo tengo en exceso, ese planeta lo uso en exceso, o al revés, en defecto no lo uso correctamente, etcétera hasta que mm, puedes diseñar alguna técnica o alguna manera de sobrellevar eso, arreglarlo y mejorar ese planeta con eso estás arreglando, no ahora que sí, estás arreglándote ahora estás arreglando tus vidas futuras porque claro, si tienes un planeta mal entendido, mal usado eso te afectará todas las vidas hasta que lo arregles si ahora lo logras arreglar, aunque no sea del todo, pero que lo arreglas bastante, en la siguiente solo quedará pues, lo que quede, que puede ser muy poco. O a lo mejor lo llegas a arreglar del todo y en la siguiente ese planeta te sale todo bien situado, azul, etcétera, sin conflictos, por ejemplo. ¿vale? O sea que, como veis, el tema de las eh, heridas del alma, por un lado es polémico tal como lo he empezado a hablar, pero luego se convierte en algo interesante y que sirve pues para ¿cómo se llama eso? Uh, reñiros un poquitín <ríe> sois personas que estáis en el crecimiento espiritual por eso estáis aquí por eso estáis así y tenéis la obligación de ir solucionando todos esos problemas vuestros pero dejad de buscar el, ca el causante exterior que si fue el padre abusador que si fue el profesor que te maltrataba. Yo qué sé. Todo eso, sí, sí, es real. Y esa persona ya recibirá su karma. Olvídate de él. Busca en ti. De dónde viene, qué es lo que hay, cómo lo soluciono, cómo perdono, cómo me perdona y cómo tiro adelante. Tenemos que solucionarlo nosotros. Ese es el camino del maestro. Eso, otro... me he dado, eso me he dado cuenta yo, sé perdona que te corte. no, no sí, ya estaba terminando di, di, Eso es lo que me he dado cuenta yo, lo de la paz tienes toda la razón, es como que ya te vas rebalando lo que, te dice, lo que notabas de las otras personas que estás diciendo. Yo lo he trabajado, tú fíjate, he ido a psicólogos y todo y ninguno me lo haya solucionado durante años. Claro. Entonces, lo he ido trabajando yo sola, que yo decía, ¿cómo yo tengo que trabajar esto yo sola?, Sí, sí. Eh, ser responsable de mi vida, que es lo que me he dado cuenta, que no he, so no he sido responsable. Y aparte, eh, lo que llama la ley de espejo, o sea, ver en el otro qué es lo que me hace, o sea, lo que yo, lo que sientes. Entonces lo he ido trabajando por eso, porque yo me paraba y decía y lo escribía, a ver, ¿qué he notado de esta persona que, que me está? Vamos, que no puedo, y así es como lo he ido trabajando, lo que, todo lo que has dicho que son traumas, o sea, la indiferencia, sí. eh, un montón de cosas. Entonces te vas notando con más paz porque ya es como que no te tomas todo ya a lo grande. Es sí. como que te resbala, o sea, te lo digo porque me ha pasado una cosa y es que te digo, Ale, ¿cómo he cambiado? O sea, ya te lo tomas de otra manera, es como, dices tú, desapego. O sea, ya esa, esa persona ya, aunque sea familia incluso, ya no te hace como antes, eso tan grande. Ya te lo tomas de otra manera, sí, como paso sí. a paso. Sí, sí, sí. Bueno, eh, esto es nuestro trabajo, precisamente. Eh, ese es el camino. Cuando la gente dice, no, el camino de la iniciación es hacer no sé qué rituales, anda, que, ya. que no, es aprender a madurar, de verdad. Y esa evolución que vamos haciendo pasa por ahí. El desapego, sí, es, es el básico, pero además es que vas reaccionando de otra manera, más madura. Madurar es evolucionar. Y a partir de ahí... Sí, y, a y, de... y, y encima yo sé, o sea, todos, cuando lo vas aprendiendo, comprendes más a las otras personas. Sí. Cómo actúan, es alucinante. Ya me di cuenta cómo es este, cómo es el otro. O sea, de tanto trabajo de haber escrito y de haber... Te das cuenta y como que los aceptas mejor. O sea, los aceptas mejor porque ves que que, que, tiene, que, tienen que ser ellos mismos tienen que ser conscientes. Da igual lo que les digas. Sí. Entonces comprendes a esa persona. Claro, es su, su propio camino. Esto es lo que siempre te decimos. Tienes que dejar que los demás sigan su propio camino. A veces dices, pero si solo le falta hacer eso y lo entendería y cambiaría. Vale, pero no es tu trabajo. Tiene que ser la persona la que diga estoy hasta aquí de recibir hostias voy a buscar la manera de solucionarlo y entonces lo solucionan como nosotros que lo vamos casi siempre hemos entrado en el camino espiritual a, a, a base de hostias vale porque ya nos dolía la cara de, de tener problemas y decidimos venga vale a ver cómo lo soluciono empezamos a buscar y sin darnos cuenta nos llega un curso un libro un amigo alguien conocido que nos dice, ¿por qué no pruebas esto? Y lo pruebas y te va... ¿no? y empiezas ese camino. O sea, por eso, todo eso es lo que ahora se está echando por el suelo, en el camino eh, común, en la gente normal, se está buscando a quien te solucione los problemas, quién dar la culpa a, eso de entrada, los demás son los culpables, me han hecho esto, me han hecho lo otro culpar y castigar todo lo posible a los causantes, y luego uh, yo no tengo la culpa, yo me... eso. Me acuerdo que alguien que llamaba la nueva uh, ¿cómo era la nueva psicología de la heridología <ríe> se lo inventó ese nombre, eh, creo que era Lisa Purvo, que no estoy seguro. Bueno, la, la, la eridología, que es para cualquier problema que alguien tiene, se ha inventado un grupo que te va a apoyar. Y tú vas a meterte ahí y a llorar juntas todo, y juntos todos esos problemas que te han hecho y te han causado los demás. Con lo cual, la energía sigue al pensamiento. Y esto no me canso nunca de, de irlo diciendo porque no se tiene en cuenta. Si tú te vas a un sitio a repetir cada semana porque te reúnes, eh, pues es que a mí me han, han abusado de mí y han abusado de mí, etc. Y vas moviendo esa energía. La energía sigue al pensamiento. Tú piensas en el dolor, en el problema, y eso va aumentando. No se quita nunca, al contrario. O sea que... Pero bueno, eso es la sociedad, también tiene que aprender y va a ir aprendiendo. Al menos nosotros que seamos conscientes de ello. Sí, sí, el que seamos conscientes. Lo que veo yo también es el tema del perdón, que muchas veces la gente no perdona porque piensa, bueno, si esta persona me ha hecho tal cual cosa, ¿por qué la voy a perdonar? Y no se dan cuenta que con el perdón, quien se arregla es uno mismo. La Eta. otra persona no se entera. Si la estás odiando, sí. si la estás perdonando, no se entera de nada. Eres tú. Y cuando perdonas a esa persona, tú estás allanando tu camino completamente. Hay no sé mucha gente que no lo quiere ver o no lo ve. Que se piensa, no, porque voy a perdonarle. Si, no, si el otro no se entera. Si no estás perdonando a esa persona en realidad, te estás perdonando tú y tus sentimientos. Y ahí encuentras la paz seguro, seguro. Exacto. Sí, sí, es que es eso. La mayoría de la gente eh, odia a alguien porque no quiere perdonarle, por ejemplo, y no se da cuenta que el otro ni se entera. O sea, que en realidad no le haces ningún daño. Te estás haciendo daño a ti porque el odio, uf, anda que no hace daño. Y te bloquea, te provoca problemas. Por lo tanto, cuando perdonas, en realidad te estás perdonando a ti mismo. O sea, estás mejorando tu vida. Sí, sí, tienes razón. Pero no se entiende, ¿no? Tarde o temprano lo entiendes y entonces dejas de... Culpar, odiar, dejas de todo eso y entras en una paz interior. A ver, me he equivocado en algo, vamos a ver cómo lo soluciono. Pero tampoco te castigas a ti misma, simplemente es, vale, me he equivocado, ¿vale? ¿Cuántas veces me he equivocado? Montones, pues, pues no pasa nada. A ver, ¿cómo lo soluciono? Y hasta Esa es la actitud. ¿Bien? Pero es como dices tú, Josep, es ser consciente. Sí. O sí. sea, no puedes estar como... Yo he sido una pesada, he culpado a toda la gente de lo que me pasaba... No. He sido victimista, bueno, yo es que he sido de todo y todo lo que pero es hacerte consciente y cuando te haces consciente es cuando eres más feliz y como dices tú. Hecho. Así que vale. Pues muchas gracias a todos por la charla. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para terminar? No. No, vale. Pues me alegro, porque este es un <risa> tema para no terminar. <risa> no, no, ningún problema. De acuerdo, pues gracias pues nada, por haber estado pues... aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Vale, A gracias. Muchas gracias por, la... por todo y edificante la reunión. Muchas gracias. Gracias. gracias. Hasta, Hasta luego. luego.